¿Qué tal? este, Yo soy Rodrigo Treviño. Y yo Diego Teo somos, y también viene Guayzata, ahorita nos alcanza. Somos del colectivo Cráter Invertido, de, de, con base en el DF. Y este les vamos a contar un poquito cómo surgió el colectivo y de dónde y por qué. Un poquito. Eh, lo, lo chido, lo interesante del colectivo es que somos de generaciones distintas, somos un colectivo ahorita de 12 personas, 12 personas que conforman la asamblea, que bueno, esas son las personas que gestionamos, administramos y organizamos el colectivo y hay muchas más personas involucradas. Eh, el colectivo empezó hace, como cráter invertido hace como cuatro años, y empezó como eh, un colectivo de varios colectivos, eh, muchos de nosotros estudiamos en la Escuela de Artes La Esmeralda, de Bellas Artes, ahí del DF, y eh, bueno, en mi caso personal yo trabajaba con un colectivo que se llamaba Grupo D, eh, donde estaban varios de, de lo que ahorita son de Cráter, eh, y bueno, en toda la escuela como que un poco la idea de agruparnos en ese entonces tenía que ver con, con una necesidad ahí de, de, que, de que la escuela, cada quien hacía lo como su rollo, había como carencias en varias prácticas ahí y, y bueno empezó este primer colectivo o grupo que se llama Grupo D y lo interesante que hicimos en la escuela un poco replicando ahí una idea boiciana, era de la escuela dentro de la escuela, fue un ejercicio interesante con el que empezamos a juntarnos, que era esta idea de autoformación, entonces este, pues es como, como un, una idea muy bonita que, que cruza, que cruza cráter y que, que, que, que se trabaja desde, pues desde los comienzos este, y pues ahí nos conocimos varios, la mayoría de hecho y terminando la, la universidad, eh, la red de afinidades pues era, era, era grande y decidimos formar un colectivo de colectivos, como en esta idea de que necesitábamos un espacio porque salimos de la universidad, este, y un lugar donde poder compartir, tener talleres, etc. Entonces, pues sí, lo interesante es que Cráter en, su, en sus inicios es un un colectivo de colectivos, ¿no? un, nos agrupamos distintos colectivos, en ese entonces estamos Grupo D, que teníamos eh, prácticas como participativas o eh, colaborativas, por decirlo así, en el espacio público, era como el, lo que hacíamos como colectivo, estaban otros que se llamaban Otros por la Tierra, un colectivo ahí de, de amigos, un amigo de Colombia y de Argentina, estaban las biciperras, dos compas que tenían un proyecto de una bici rodante y eh, era Guaisata y Dasha que Dasha no vino pero Guaisata sí y siempre otra vez un proyecto que empezó Diego Teo con Andrés con Andrés ¿Cómo, que es, es un, un poco lo que gustaría añadir era que el grupo D se llamaba grupo D porque era el grupo del, del salón Sabía grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, y en el grupo D fue esta insatisfacción de la escuela de, de, no encontrar, creo que ese, ese que era el grupo D, fue segundo semestre, acaban de entrar a la escuela y como muy rápido se encontraron con que la escuela no les estaba las expectativas que tenían no, no estaba como funcionando y yo un poco me vinculé porque conocía de ahí a dos antes de que entraran a la escuela yo los conocía de antes, y lo que empezaron a hacer ellos como parte de hacer su, su, su propia escuela era empezar a invitar gente de fuera que les fuera a dar pláticas. La escuela es muy rara porque es muy difícil de entrar, pero en realidad siempre se siente vacía, tiene salones vacíos, entonces era fácil como agarrar y meterse a un salón y, y me invitaron a mí, por ejemplo, me invitaron a Sol, a Sol Lenaro a, a dar una charla y así empezaron a invitar gente que le decían oye nos gustaría que nos platicaras, que nos enseñaras o cualquier cosa de esas y, y ocupábamos la escuela dentro y no era exclusivo del grupo D, sino en realidad era todos los que quisieran entrar de la escuela y, y las, no había una sensación de ser grupo, como que no éramos tantos integrantes y solo nosotros pensamos las ideas, sino en realidad era se va a organizar tal cosa, el que llegaba ahí, se organizaba y pasaba algo, Treviño tú estabas en otra generación, no? No, en otro salón. En otro salón. Sí, sí, lo interesante es lo que dice Teo, como de apropiarse y ocupar los espacios de la misma escuela y como gestionar este, carencias que nosotros creíamos que había, o cosas que nos interesaba, como no, no esperarnos como que la institución nos, nos ofreciera el tal maestro, la tal plática, un poco por ahí iba la dinámica del grupo, y luego se, se volvió eh, en, en dinámicas bien interesantes, hicimos torneos de baile, este, juntando un poco a las otras facultades, este, torneos de comida, este, pues, ahí se involucran 300 personas, entonces era muy divertido. Entonces sí, lo de, un poco la idea de autoformación fue algo que atravesó como que a todos y como pues, ocupar, gestionar, gestionar esas cosas que luego uno siente que no están. Y pues, ¿no? Eh, eh, la escuela así como no tiene vida dentro de los salones, no tiene mucha vida en el patio, su cafetería, su cafetería, su cafetería es muy mala, es cara, todos los estudiantes no comen ahí, se, se siente como muy solo… Y se empezó a hablar de eso, de lo indispensable que era que la escuela se sintiera viva, que se hiciera como comunidad, que estuviéramos en el patio compartiendo, entonces por eso eran estos ejercicios como de torneo de baile, eh, torneos gastronómicos, trae tu platillo y comparte y todos comemos aquí juntos en el patio y esos dos, tres situaciones sí llenaban el patio, venían de otras escuelas y, y eso… Me parece importante decir como que hemos tratado de sostener la idea de no ser un grupo, como la diferencia entre grupo, colectivo y nosotros nos llamamos cooperativa como para buscar otra, otra idea, otro, otro que desde ese concepto ya esté separada la idea de que, que se hacen grupos de arte y tienen como una identidad, una autoría como grupo y tiene que estar todo el tiempo en consenso las ideas porque nos representa a todos y somos grupo y que no que fuera cooperativa, que se acercara al que quisiera y participaba. Entonces empezamos a hablar mucho de grupos de afinidad y lo que estaba diciendo Treviño de que somos varios, var, había varios grupos. Entonces ahí mismo en la escuela empezó a haber una preocupación por, por una una minera que iba a llegar a Viricuta, que Viricuta es un lugar sagrado para los huicholes, para la comunidad huirrárica, y empezó a sonar mucho eso y entonces en la escuela nos empezamos a organizar y como que los que estaban interesados por eso empezamos a hacer un grupo que se llamaba Otros por la Tierra y Duró, Otros por la Tierra duró como un par de manifestaciones, nos plantamos afuera de la Embajada de Canadá, empezamos a hacer cosas, pero no se involucraban todos. O sea, en realidad ahí se involucraban a los que les interesaba otro, ese tema. Luego las biciperras, era un colectivo que hicieron una bicicleta con casa remolque, pero esta casa remolque la idea era llenarla de instrumentos y salir a la calle y llegar a algún lugar y hacer tomar el espacio público y hacer música y entonces se conectaban, por ejemplo, las biciperras empezaron a, a participar en otros por la tierra porque era como el remolque que podíamos llevar todo lo que íbamos a utilizar en la manifestación. Era muy divertido todos ir en bicicleta con esta casita andante. Entonces, ahí se conectaban esos dos grupos. Luego siempre otra vez era un colectivo que teníamos, que tenemos yo y Andrés, pero a ese nos juntábamos a dibujar, nos juntábamos a, a, a hacer sesiones de taller y podían empezaron a caer varios del grupo de. entonces esas interconexiones y que de alguna manera no era sostener vivo los proyectos y generar autoría, sino más bien por afinidad le llamamos grupos de afinidad, cuando existe la idea y un proyecto y una cosa, nos juntamos, la hacemos y después un poco se disipa, pero esa colectividad seguía estando y las relaciones y los, los vínculos y que entonces luego nosotros participamos en una exposición como siempre otra vez y los invitamos a al grupo de ahí es donde se hizo muy grande como las relaciones de todos los que llegaron, eh, luego estaba Víceras de Nación que hacían como intervenciones con la bandera de México en, en oficinas de gobierno y siempre otra vez y Víceras de Nación hicimos unas banderas negras y esas banderas negras luego ya empezaron a estar en varias manifestaciones hasta un punto que luego las banderas las empezó a se empezaron a vender, o sea, empezaron a, a producirla como, como, como de esas banderas de, de manifestación, o sea llegaba gente a venderla, como souvenir de manifestación de compre su bandera negra y nosotros no lo hicimos, entonces o esa fue como una primera etapa que en realidad era muy orgánico porque en realidad ibas participando en dos, tres grupos y sabías que todos se juntaban y que en la escuela ahí estaba pasando algo y creo que después fue un poco la necesidad de ya salir de la escuela, empezar a hacer más cosas afuera. Sí, luego más bien, bueno, sí también nuestra generación terminó la, la universidad, y un poco sí teníamos ya juntos esta necesidad de tener un espacio para socializar nuestros procesos, los proyectos, eh, bueno es algo que en México, seguramente aquí también, no como que eh, este estos lugares institucionales luego… Que median ciertos contenidos o ciertas cosas, entonces nosotros sí sentíamos como una necesidad fuerte de, de tener un, un espacio independiente donde este, tuviera espacio como la heterogeneidad de, de procesos y de proyectos, porque sí, cuando nos juntamos pues había este proyectos desde de dibujo, activismo, no, no solamente arte, entonces. Eh, fue cuando nos juntamos y en realidad los, los diferentes colectivos fue cuando decidimos formar la cooperativa. Este, eh, ya no teníamos espacio, ya no estaba esta onda de apropiarse de la escuela, como que ya estábamos este, no, como, como más etéreos por ahí, seguíamos haciendo proyectos. Ah, claro, la cocina. Bueno, el último proyecto de la escuela que hicimos fue una cocina. Fue, nos apropiamos de un espacio también como olvidado en la escuela y construimos tal cual como un espacio. Decimos construir un espacio eh, y que fuera un espacio de cocina. Con madera viejas, ¿no? De y madera, de la misma escuela, sí. los residuos, se construyó una cabañita. Entonces, sí, estaba interesante en un momento. También también este venía como de la necesidad de tener un espacio de comida. Porque teníamos una cafetería muy cara y muy precaria también, muy rara, y entonces decidimos hacer la cocina. Ese proyecto chistoso, terminó apropiándoselo la banda de la escuela, más los yonkis y así, terminó siendo así un espacio donde la gente que quería drogarse tenía ese espacio de libertad, eh, lo chido es que se salió de nuestras manos, no lo controlamos, digo, en ningún momento lo quisimos controlar, nosotros lo hicimos y lo propusimos a la comunidad como bueno, ahí está ese espacio de cocina, pero terminó, terminó… Hicimos este una, una, una fiesta donde vendimos mezcal y con ese dinero se compró un refrigerador, una estufa, platos cubiertos y estaba abierta, pensando que la, los estudiantes podían ir ahí a cocinar, calentar su comida y como era una cabañita y estaba en la parte de atrás de la escuela donde estaba todo tirado, que era como bodega… Pues que si sí pudiera ser una zona gestionada por alumnos y que la dirección no se metiera y en realidad la dirección entró muy rápido, muy rápido dijo, ah sí claro, ese lugar está desaprovechado, vamos a construir nuevos salones ahí, se pusieron a construir con ruidos y máquinas, entonces como que se sintió como que estaban queriendo tronar el proyecto no y fue un relajo, hubo un momento que estuvimos a punto de hacer huelga pero pero se vio que nadie se iba a quedar a dormir y que iba a ser… ya nada más el director bajó y habló con nosotros, pelea un, un pleito ahí y, y dijo que el proyecto iba a seguir pero que se iban a construir los salones y entonces más bien ya empezó a pasar eso, que, que nosotros íbamos sí a cocinar ahí pero poco a poco las nuevas generaciones más bien lo utilizaron para sí para… Y bueno, lo, lo, también los salones que, que, que construyeron enfrente ya ni tenían techo, terminaron, volvieron a ser espacios en desuso. Fue increíble porque gastaron un presupuesto para salones que al final eran lo mismo, que no estaban ahí nada más para nada, ¿no? Sí, ni tenían sí. techo. Siguen, siguen sin sí, estar siguen. siendo usados. Y la cabaña la destruyeron. Y como fue el punto para decir, ya vámonos de la escuela porque también era como... Como... Otra cosa que atravesó fue el movimiento, no sé si escucharon el Yo Soy 132, que fue como un movimiento particular en México porque el que ahora es presidente, Peña Nieto, fue a... nosotros veníamos participando en todas las manifestaciones, pero esa fue muy peculiar por, por eso, porque el que ahora es presidente de México nadie lo quería, se sabía que nadie lo quería, que iba a ganar por, por robo, ya antes de que ganara y fue a la Ibero, que es una escuela de fresa, es una escuela de, de clase alta, y de ahí lo abucharon y lo sacaron. Y ya fue extraño que esa escuela se manifestara políticamente, ya era como hasta la Ibero se está manifestando políticamente, y de ahí salió el que en las noticias decían que ya habían identificado quiénes habían hecho no el, el sabotaje al candidato, y que eran ciento, 131. Y entonces los estudiantes empezaron en Facebook, yo soy 132, así como de, de sumarse al, yo soy el que sigue, soy otro, yo también estuve, estuve ahí también. Y fue interesante porque en realidad la UNAM siempre se manifiesta, el POLI siempre se manifiesta y Libero nunca. Y ahí como que se sintió que si Libero se manifestaba todas las escuelas, y es un movimiento estudiantil muy grande. La Esmeralda realmente también es una escuela bastante apática en movilización. También con eso le entró y se generó, se generó el movimiento. Participamos muchísimo y un poco las reflexiones era de que no íbamos a poder sostener la lucha en las calles. Manifestación tras manifestación son como muy cansadas porque empezaban a hacer dos a la semana. Pues uno tiene que seguir trabajando haciendo sus cosas y ya ganó ese candidato cuando tomó posición de gobierno la gente ya estaba muy enojada, salió, salimos muy agresivos y la represión fue muy dura, entonces después de esa represión ya hubo presos políticos, policía en las calles, empezó a haber como, como lógicas otra vez de los 60, 70, de que porque son estudiantes, llegaba la patrulla y se podía parar y empezarte a indagar y pensamos mucho que, que era importante seguir el movimiento, pero que ya en realidad no podía ser en las calles, que no íbamos a sostener la manifestación, y qué podía hacer, y era un espacio, ¿no? era un espacio donde confluyéramos todos. Y sí, empezamos a buscar la posibilidad de hacer un espacio, justo, éramos muchos, ahí no éramos 14, o sea, 14 somos los que abrimos el espacio porque gente decía, bueno, yo sí estoy en el movimiento, sí estoy con, trabajando y todo, pero yo no me avento la responsabilidad del espacio. Entonces, en reuniones, en reuniones, terminamos siendo solo 14 los que nos aventamos la, la bronca, pero. Entendiendo que el espacio lo íbamos a utilizar 14 y más, que ya éramos muchos en sí, ¿no? Y pues el problema de cómo, cómo sostenerlo de, en cuestión de, de, de dinero, antes de empezar a rentar el espacio, fue con una caja de múltiples, que era una obra por cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros tenía que hacer 60 obras iguales para hacer 60 cajas que cada caja conteniera 14 piezas, eh, eran entre escultura, había poemas, había dibujos, serigrafías, era muy libre y una, como una caja de pizza grande y la empezamos a mover antes de hacerla incluso la caja, empezamos a correr la voz para que nos dieran dinero para poder hacer la caja y fue relativamente fácil por esa red, y también por la, el interés que empezó a haber de, desde el medio del arte, de la posibilidad de que, ah, esos que se están manifestando, chavos de arte, a la vez quieren hacer un espacio, o sea, era como una manera de poderla ofrecer, no de, oye, queremos vender esta caja, que no la hemos hecho, que es una promesa, pero para rentar un espacio, y entonces sí se vendieron relativamente fácil, cuando ya habíamos logrado vender más o menos 20, nos animamos a entrar a un espacio que era una gran bodega, como un taller mecánico que nada más tenía un bañito, pero como un galerón. Lo del galerón ayudó muchísimo para que entonces este, se pudieran hacer eventos grandes adentro. Con ese con esa forma de financiamiento aguantamos la renta alrededor de ocho meses, que fue como algo un logro muy extraño, no, muy impresionante porque porque nos interesó en ese momento no meterle a las becas, si había un problema con el gobierno era raro ir a pedir dinero al gobierno, porque están las becas del FONCA que en México es como muy… Pues, lo otra vez lo platicábamos, es raro, no hay tantas becas como esas, como que el Estado dé tanto dinero en becas, en México sí se generó hay una cosa que es el FONCA y da mucho dinero, que no queríamos una de esas becas, que lo queríamos sostener de otra manera y fue de esa forma. ¿no? Ayudó mucho también no nomás para rentar el espacio, sino para que se diera a conocer el proyecto, estar los 14 vendiendo estas cajas y platicando la idea, la idea, la idea. Sí, igual, igual no los 14 tenemos la misma postura como en contra de las instituciones, digo no lo digo por mí, yo sí no tanto, pero en el cráter sí la, la diferencia de posturas es bien interesante, ¿no? O sea, sí, sí hay un contraste entre quienes les interesa trabajar con becas estatales, quienes no, pero en esa indecisión que no hay, que más bien a veces no hay consenso, este, porque no, no, no aplicamos como la onda de voto o democracia, sino más bien este, pues buscamos el consenso, ¿no? Y que, qué es lo que nos, qué nos beneficia o cómo podemos llegar a tal. Pero sí, más bien hicimos lo de las cajas y lo interesante es que que nos dimos cuenta que también el espacio sí respondía a una necesidad que no solo nos atravesaba a nosotros, o sea, el espacio empezó a ser un lugar de escena de la escena punk, la escena editorial independiente, este se empezó a organizar gente alrededor de temas activistas, alrededor de arte, o sea, la necesidad de espacio era una realidad no solo para nosotros, sino para toda una generación de… de, de, de de todo, ¿no? no solo ni siquiera, incluso no solo de artistas. Entonces, pues es, fue algo bien, bien rico y bien interesante que cuando justo abrimos el espacio nos dimos cuenta que, que ese espacio funcionaba más allá de nosotros. Como no cobrábamos, no, no, no rentábamos el espacio para eventos, este, pues fue, fue un punto de encuentro como que muy importante para distintas escenas. Este, y bueno, pues ahí estuvimos produciendo alrededor de un año, este, más o menos por ahí de los ocho meses, la situación financiera nuestra estaba ahí dificultándose mucho, ya no vendíamos tantas cajas, nuestra red tampoco era tan grande, no, no cualquiera puede comprar una caja de pizza de arte. Por estaba en 300 dólares, 300 dólares. Eh. 14 piezas de artista de eso lo hacía barata y lo hacía accesible para, para algunos que no son coleccionistas, que no pueden comprar en galerías, pero que, que tener 14 múltiples sí, ¿no? que era como un poco el, la idea. Eh, parece importante decir que, que nosotros estábamos muy politizados, pero tuvimos la suerte de encontrar un espacio que estaba a una cuadra de un lugar que se llama Mártires del 68 y Mártires del 68 salió de Cleta, que ese es un movimiento político de teatro en los 70s, y que su proyecto de gráfica, su proyecto, sí, de gráfica de Cleta, es Mártires del 68, y la, lo llevan dos señores, un señor ya grande de unos 60, 60 años por ahí, pero que cuando fue la huelga del 68, él lo abrió el taller para que ahí se produjeran todos los afiches. De, de la huelga, no del 68, la huelga de, de la UNAM del 2099 y eso hizo que se cruzan generaciones, es un espacio muy activo, es un referente para nosotros y tenerlo al lado fue como muy interesante para entender cómo organizarnos, son activistas, no están metidos tanto en el arte galería-museo, sino desde el afiche político a las calles, zapatismo todos esos referentes que a nosotros nos interesaba y cuando vimos cómo trabajaba el lugar nos interesó. Su local es pequeño y y suelen hacer eventos grandes, entonces estábamos en una cuadra, también a ellos les interesó que nos veían como espacio afín y decían, oye, ¿nos prestas el espacio? Sí, claro. Y empezaron a suceder cosas de ellos en nuestro espacio de forma regular. y Entonces por ahí de los ocho meses, un grupo que trabajaba en mártires, que eran los hackers, los hackers este, activistas, eh, querían abrir un espacio, querían empezar a crecer como col, como colectivo, y entonces pensamos en rentar juntos el lugar, que nosotros ya no sosteníamos la renta y nos parecía muy interesante más bien abrirlo, a que entraran otros colectivos y dividir renta. Entraron los hackers y entró la furia de las calles, que es un, una productora de viniles de punk y también hacen conciertos de punk, entonces también era muy interesante porque una vez cada 15 días había un concierto de punk y nosotros no teníamos ya ni, ni una relación y los conocíamos y era como estar envueltos en una escena de… como era un gran galerón tampoco sostuvimos el poder tener tantos eventos tan variados entre los tres colectivos, de repente unos querían tener grupo de estudio y otros querían estar con máquinas, entonces era así de no, esperen tantito, sí… Eh, eh y luego la limpieza y problemas de ese tipo, pensamos que cada uno tenía que agarrar por su lado y estuvimos juntos como seis meses más o menos, que fue una experiencia muy bonita y eso nos acercó aún más al activismo, creo que el cráter ha tenido un proceso de ser puros artistas, desde el inicio politizados, pero sin saber muy bien cómo y estos acercamientos nos empezaron a dar mucha escuela también de, de organización, ¿no? de de asamblea, de cómo se hace una asamblea, esta gente está mucho más organizada, o pues, eh, sí, siguen estando mucho más organizados, lo bonito es eso, que los hackers ahora abrieron un espacio que es muy activo, que se llama el rancho electrónico y nosotros seguimos manteniendo el cráter, entonces como que si son dos espacios que también seguimos siendo afines y están muy activos ellos y nosotros, no de ahí conocimos a subversiones, o sea empezaron a llegar colectivos de, de, de activismo a, al espacio y uno podía quedarse y escuchar los proyectos, entonces llegó gente de subversiones que ahorita son como colectivo hermano, estamos como, los volvimos a invitar ahora los de subversiones al nuevo espacio, Tienen un, un ocupan la casa, no se ya, les cobra hay una, nada. Una miembro, o sea un miembro del otro colectivo, ahora es parte del colectivo de cráter. Sari que era subversiones, entró al cráter. Y Alin, que era cráter, entró a subversiones. Hasa también trabaja en proyectos de subversiones. Prime, que subversiones, trabaja muchas cosas en el cráter. Ya se hizo ahí como un. Sí, su, subversiones mezcla, es un colectivo de medios libres. O sea, ellos tienen su página, ellos cubren, ¿no? Como que contrarrestan esta información mediática de, de lo que pasa en el país, en las comunidades. este, Cubren mucho ahorita lo que está sucediendo en. Michoacán, en las comunidades unas comunidades eh, Cherán y Ostula, que son comunidades autónomas que ahorita digamos ellos este, autogestionan eh, eh, sí sacaron a partidos políticos, corrieron a los partidos políticos y en México hay una cosa que se llama el derecho a, a gobernarse por usos y costumbres, no siempre el gobierno deja que eso suceda. Uh -huh nos estaba presionando todo el tiempo a que regresen los partidos, pero sí lo tienen institucionalmente derecho a gobernarse así, son comunidades indígenas y su versión es está siguiendo como el desarrollo de estas comunidades en lucha. Documentando, Documentando. no sé si, si conocen el concepto de medios libres, en México empezó a ser muy importante, incluso en un momento cuando fue lo de Yo Soy 132, algo que fue importante es identificar que también el enemigo era Televisa, cosa que todos lo sabíamos pero nunca se había señalado de esa manera, nunca había sido como un señalamiento público popular de decir hay que sabotear a Televisa, muchas manifestaciones iban incluso a Televisa y, y era tratar como de, de acordonarlos y que no salieran y cosas de esas, y los medios libres en eso ha sido como un trabajo muy importante porque la radio, el periódico, la tele no están diciendo las cosas, están del lado del gobierno, que fue muy claro el vínculo que tienen gobierno y medios. Y entonces los medios libres… Yo, yo los entiendo como un ejemplo muy interesante era en las manifestaciones, Televisa iba a sacar que los anarquistas habían destruido el centro, habían roto… Eh, ventanas de banco y habían pegado y así, entonces los medios libres se iban a, a grabar como los policías le estaban pegando a la gente sin que hiciera nada y al llenar la red de esa información de alguna manera los medios tenían que considerar esa contrainformación. Ese es, una, ese es un fuerte de subversiones, estar en todas las manifestaciones tratando de grabar y seguir el caso de los presos políticos, seguir el caso de, de, de tensiones y arbitrariedades, y su otro fuerte, que es ahorita muy potente, ya es a largo plazo hacer documentales de resistencias, de seguir la lucha y la resistencia, entonces hacen nota, pero también hacen documental y hacen publicación. Ellos son como 32 subversiones, 32 personas, entonces también trabajan un poco como nosotros, no son como que una dirección, sino en realidad hay dos que están haciendo un documental que les va a llevar tres años. Hay otros tres que van a todas las manifestaciones, graban y suben a la red, o sea, como que son muy, muy diversos, ¿no? Sí. De creatividad, de matrimonio egalitario, opción para terminar el labor, eh, terminar el embarazo, o sea que. Eh, creatividad, qué sé yo, y el, el resto como más conservador, más, ¿cómo se vincula el DF, las fuerzas progresistas artísticas del DF con el resto del país? Esa sería mi pregunta, porque me parece que el, el DF es súper interesante y fascinante. Sí, lo, lo es por, por el tamaño de esa ciudad y porque es un país centralista, ¿no? Todo el gobierno, todo lo apuesta ahí, ahí está la UNAM, ahí está todo, ¿no? Como lo va concentrando. Pero yo también lo veo al revés desde la lucha porque las luchas de la ciudad son débiles, o sea, son estudiantiles pero se apagan fáciles, los estudiantes ya no seguimos luego las luchas y hay mucha represión policiaca y en cambio nuestros referentes están más bien en el interior de la república, que es el zapatismo principalmente como, como una ideología política y una lucha que nos ha significado mucho a nosotros y al resto del país porque la idea de la autonomía la empezaron los zapatistas hace 20 años y hace 6 años Michoacán en Cherán se levantaron en autonomía y ahorita empieza a haber más intentos en Oaxaca, en Guerrero y lo que está pasando en las luchas de las comunidades, claro sí en las capitales de los estados se siente el ambiente más apagado, ¿no? Como más conservador, más Cuesta más trabajo, ¿no? Que, hablando de arte, por ejemplo, casi todo se centra en el DEFE, Oaxaca, o sea, son como cuatro ciudades que tienen mucha actividad. Monterrey. Monterrey es más comercial en relación a galerías y eso, pero como movida de arte, tenían de música, pero con el narcotráfico se acabó. Este, pero sí pasa eso. O sea, o es lo, la lucha está en lo rural y ahí es mucho más fuerte que la del Distrito Federal, más, lo, más, más alcance, ¿no? Han logrado mucho más y eso a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Es lo que estamos tratando un poco con subversiones, es poder vincularnos, ¿no? Ir a, ahorita, se, o sea, sí ir a esas comunidades y empezar a tener ahí como vínculos, ¿no? Entonces ese, ese primer proceso del espacio en cráter en la colonia obrera, que era donde estábamos, eh, duró que año y tres meses, como año y cuatro meses por ahí, hasta que dejamos el espacio, sí ya era insostenible y más bien nos… pues pasó un tiempo en que, que nos reorganizamos, nos juntábamos más bien en casas de amigos, seguíamos haciendo proyectos, seguíamos también proyectando mucho este y con muchas ganas de seguir, este, y entonces más bien nos vino, una aplicamos a una beca de Holanda, que también la tienen los de Teorética, que se llama Arts Collaboratory, este, un poco con la idea de, de con ese dinero invertirlo, fue cuando nació un poco nuestra idea, nosotros veníamos haciendo fanzines, este, ya desde el cráter pasado, teníamos esta lógica de publicar nuestros procesos, nuestros contenidos en fanzines informales, también viene mucho del proyecto de siempre otra vez, que en realidad ellos, ellos traen, traían ya fuerte lo de los fanzines, Diego y, y, y Andrés, y en realidad eso nos, nos, nos resonó a los demás y seguimos por ahí la idea de, de publicar los contenidos. Entonces un poco la beca era esta idea de continuar el espacio, pero también… Este, buscar una inversión que a largo plazo este, no dependiéramos de estas becas y nosotros decidimos formar un editorial compra, y compramos una riso una rizo que le llamamos la Lael, de, de dos tintas, y rentamos un espacio en la colonia San Rafael, que es más o menos centro de México, el centro de la ciudad por ahí. Y eso fue hace dos años. Hace dos años nos movimos a esta colonia y pues como que tomó más fuerza la, la, la idea de lo editorial. Bueno, antes de eso empezamos un proyecto que se llamó Movimiento Editorial, ¿no? Este, eso fue antes, ¿no? Como, ¿no como siempre hubo una fotocopia y la lógica de poder empezar a hacer nuestros propios impresos tiene que ver con esta lógica de, de, de tomar los medios también. ¿No? de hacer un libro, mandarlo a hacer, carísimo, procesos bien largos, entonces la fotocopia siempre estuvo en juego. Rentamos una, luego nos regalaron otra y empezamos a tener esto de la fotocopia y hacer fancines, fancines, fancines. Y en un momento fue más bien ya abrirlo a que fuera el movimiento editorial. Eso en el otro espacio, en el primero. Y el movimiento editorial era... Sí, como de, desde nosotros y nuestras redes poder impulsar una cosa de que se, se auto, nos pudiéramos autopublicar nosotros y otros. Entonces cuando fue lo de la beca que fue un, un poco una contradicción, porque de alguna manera cuando hicimos lo de la caja sí se hablaba mucho de por qué no piden becas y no, porque nosotros estamos buscando la autonomía y no queremos tener relaciones con el gobierno. Cuando pedimos una becota y nos las dieron, pues eso fue como medio muy criticado del espacio y al interior del proyecto lo que hace rato dijo Treviño es muy importante, no trabajamos por consenso y yo creo que eso nos ha mantenido juntos, porque si se si, si hiciera consenso empiezan a haber luchas de poder, de los que quieren esto y los que no quieren esto, y esas eternas discusiones, que entonces los que ganan empiezan a opacar a los que no querían y que si sí se está haciendo lo que no se quería y de alguna manera pasa de todos modos lo mismo pero hablamos de disenso, que se respete el disenso. Si tres no quieren y los demás sí quieren, pues los que sí quieren lo van a hacer, y los que no quieren no lo van a hacer, y no se van a involucrar, que se puede uno separar. El problema es que para afuera, lo que pasa es que siempre nos ven como, como juntos, ¿no? Entonces, tres van y exponen en el museo que es de, no sé, de Slim, ¿no? ¿Qué pasó? <risa> Este, invitaron a tres a participar en una exposición y participan tres y de alguna manera el cráter está ahí, cuando adentro había sido una discusión ¿no? de ustedes va, nosotros yo no quiero, yo no quiero tener nada que ver, eso ha sido, para afuera es un conflicto, pero para adentro permite que aunque hay muchas posturas distintas y a veces contrarias y a veces siempre en choque, no tenemos que por ello separarnos, ¿no? como que más bien lo que estamos, lo que tenemos en común es amistad, es el espacio y son las herramientas y no estas como ideologías a fuerzas de todos juntos en la misma ideología y en las mismas líneas de pensamiento. Bueno esa anécdota es chistosa porque unos meses antes varios de cráteres estaban manifestando en contra de este lugar que era la estela de luz, el gobierno hizo una estela, nosotros le llamamos la suavicrema porque es como una galleta alta que, que en realidad no… Es decorativa y abajo tiene, hicieron un centro de, de arte más, más hacia los medios electrónicos. ¿no? Este. Que entonces, representa al gobierno en turno, al, con el que se estuvo peleando, pues es como su monumento, entrando, entrando hizo su monumento. Entonces la gente lo odia el lugar, pero cuando lo abren y hacen una curaduría, invitan a tres de cráter y pues también se entiende porque… Saliendo de la escuela, una curaduría importante, artistas importantes, es así de, uff, es una buena oportunidad. Entonces dije aunque sí, al interior sí hubo críticas y de no qué mal que entraron, pero bueno ya lo hicieron. Pero eso nos puso en. Luego la beca también, ¿no? Así no que muy autónomos, ya tienen. Y la beca en realidad se discutió poco porque pensamos que no nos la iban a dar. Es una beca muy grande, importante y. No, y ahí fue fuerte porque de hecho varias, varias este, como eventos de, de colectivos independientes ya no nos invitaban, eso pasó, pasó en ciertos eventos que decían, no, no, no, es que ya a Cráter no lo puedes invitar, ellos ya no son independientes, ya no trabajan con esta lógica. Entonces fue ahí, claro, sí fue un momento ahí como de, no de ruptura, pero sí como de tensión de… de, de pues Hay de, grupos de activistas Crater, muy reaccionarios, ¿no?, de… que que es muy respetado y muy importante, nosotros en realidad estábamos en esas lógicas, pero de no recibir nada de dinero y, y no meterse en esas instituciones. Y sí hay algunos que cortan con nosotros y otros más bien también es esa lógica de decir, bueno, pero el espacio sigue siendo afín y las prácticas siguen siendo afín, ellos se, se financian de esa manera, ese es su problema. no Sí, sí también en Cráter hay posturas de, de, de, de, de robarle ese dinero al Estado y o esas becas las se, se ven más como especies de robos, o bueno, como inversiones, no son inversiones a proyectos que pueden este, en un futuro como generar esa autonomía o, o como, esos, como esos financiamientos que, que ya al final no precisan. digo un poco lo de la editorial nuestra, lo de la máquina jugaba también en esta idea del autoempleo para nosotros, de generar un, un, una economía que en un futuro pues nos nos pudiera como desmarcar de, de las becas, aunque por ahí sigue esa discusión, ¿no? o sea, es como eterna porque unos del cráter no les interesa y otros sí, y no, no estamos buscando que todos pensemos que la idea es no las becas, sino es como trabajar juntos. Más como la inversión, porque en realidad cuando uno se mete en becas, a lo mejor puede entonces para sostener el proyecto vivir de ellas, entonces siempre tienes que estarla renovando o cuando te la quitan tienes que buscar otra y el riesgo está en que el día que no te dan no te la renuevan y no te dan la otra el proyecto se cae y se desmantele y esa ahí estamos en esa fragilidad, entonces en realidad ahorita mucho estamos trabajando, teniendo la beca es un plan de de, de, de lograr sostener el proyecto con ese dinero para que cuando ya no haya becas ya no necesitemos, no ya se sostenga, ese es el plan. La beca se enfocó en lo editorial, que fue comprar una máquina rizográfica y empezar a pensar más cómo va a ser lo, lo, lo editorial. Estamos en transición de eso, llevamos un año y medio haciendo ya libros, nadie estudió diseño editorial, unos entienden más, nos enseñan a los otros que no sabemos tanto, en realidad nuestros libros son muy caseros y de a poquito a poquito se ir aprendiendo y van ahí como mejorando. Pero otra vez ahorita estamos más en la lógica de que desde el inicio como que de, algo que se ha hablado mucho es lo de cooperativizar saberes y herramientas que no se trata de centralizar todos los recursos en nuestros proyectos y nuestras ideas entonces con la máquina con la máquina pasa lo mismo que el espacio la máquina se presta es de fácil acceso si la aprendes a usar ya ni siquiera tenemos que estar nosotros ya empieza a haber gente que tiene llaves y imprime, nada más hay un calendario. La casa se divide, es una casa más o menos, supongamos que es esta, y que este cuarto tiene una actividad, tiene calendario. Entonces en este espacio hay calendario de actividades, en el otro cuarto eh, calendario de actividades, y alguien llega y dice quiero hacer algo y lo que hace en este espacio, pues, ponte en el calendario, aparta, si está desocupado ahí puedes hacerlo, y eso está todo el tiempo muy abierto, de repente tan abierto es complejo, porque empieza a haber cosas que no nos interesan, Hace poco hubo un problema que es interesante de platicar donde un grupo que se llama Ratio lleva organizándose en el cráter desde hace muchísimo, son marxistas, son activistas, pero de repente ya empezaron ellos a organizar una cosa así como de movimiento popular, pero en donde ellos sientan las bases de cómo tiene que ser y a una parte del colectivo del cráter, eso le molestó muchísimo porque de, digamos que ellos sí están pensando en la revolución, pero dogmatizado otra vez, no así como de liderazgo y nosotros le impulsamos y así se tiene que hacer. Y eso confrontaba mucho ideas del cráter más tirando al anarquismo y entonces fue como empezaron a tener reuniones ahí donde ya no llegaban nada más ellos sino empezaron a llegar 30, 50 personas y como una cosa como de estar construyendo base social para el movimiento y fue creo que la primera vez ¿no? que, que se, le, se le dijo a un grupo que no, que ya que ya en el cráter ya no podían trabajar, que, que nunca nos habían dicho que lo que ellos estaban haciendo era eso y que iban un poco en desacuerdo con varios del cráter y, y ya se les dijo que no. O luego también pasa lo otro, que proyectos que no nos interesan nada a nadie, pero que llegaron ahí y están pasando, o sea, como de, no sé… Sí, bueno el primer año teníamos una galería, que ahorita ya es, ese espacio ya no es de galería, tuvimos un año Como exposiciones, sala de exposición, ¿sala de exposición? No. sí, galería no, más bien una sala de exhibición de proyectos ahí, este que gestionó uno del cráter, teníamos el espacio de la máquina, el arrizo de impresión, otro espacio donde tenemos asambleas, de donde dibujamos, tenemos esta esta dinámica de trabajo desde ya bastante tiempo, yo creo que desde el cráter 1, que son mesas de dibujo, este, son, son estas mesas largas que siempre forramos y que todo empezó en nuestras asambleas y cada quien dibujaba como en, su, en su espacio personal en esta mesa y como que fuimos siendo conscientes de, de esta práctica informal en las asambleas hasta que como que fue, fue un lugar medular donde nos encontrábamos y donde encontrábamos ideas e imaginarios que luego se convertían en proyectos o en seminarios. O en, no sé, fue, eh, como que la mesa de, de dibujo es como una herramienta importante en nosotros, o sea, no, no tanto es como una especie de soporte para una pieza final, sino que es una herramienta que, que nos ha permitido desplegarla como en distintos proyectos. Y actualmente, bueno, actualmente lo interesante del espacio de cráter es que, digo, ahorita tenemos la máquina, tenemos el espacio de impresión, pero también este un comedor los jueves. Y lo que ha pasado en cráter es que otras personas que no necesariamente son de la asamblea han tomado espacios, como espacio, como como lo que su sucedió en la escuela, yo creo. Este, arriba en el segundo techo tenemos un, este, un taller de bicis de dos compas que no son del colectivo, tenemos otros, otros eh, digo, sí son compas no cercanos, pero digamos no son de, de la asamblea y otros que están gestionando un espacio verde de plantas que están intentando este, llevarlo hacia la comida, entonces… El comedor. Pues, el comedor, entonces lo interesante es que se han replicado esas cosas que yo siento que hasta vienen de, de lo de la escuela, ¿no? como es un espacio grande y luego no, tampoco o sea, hay espacio, también nos sucede, ¿no? Que, que, que se convierten en bodegas nuestras, espacios que, que podrían usarse de otra manera y los ocupan, los toman, sí generan conflicto como en el interior del cráter y de la asamblea, pero digamos que son negociaciones, ¿no? que eso es algo bien interesante en cráter, cómo se negocian los proyectos, los espacios, el uso de las herramientas, como que nada está dado como que hay algo interesante es que no necesariamente tenemos reglas, como que puede que sí un día somos tal y al día siguiente somos, somos otros no o son, otro, o son otros, entonces pues eso es algo bien importante del espacio. ¿no? Sí, se ha atomizado… Que eso es un problema, pero también es una cosa muy interesante. Yo creo que nos está rebasando el proyecto, porque en realidad es entre las herramientas, o sea con la máquina se está publicando y sí, genera un movimiento editorial. Nosotros no pedimos que lleve el nombre del cráter, que tenga un sello editorial, porque estamos muy tratando de evitar lo de la autoría. Entonces nada más la pos el que se posibilita en libros y se hacen con una misma máquina, sí está generando pues eso, que gente que no podía publicar y quería porque le salía caro, ahí está encontrando que le sale mucho más barato y puede, y eso genera libros y libros y libros, y así en otras medidas, otras cosas, no como, como, como llega mucha gente y entonces se vinculan con uno del cráter, con un, la lógica de cómo entrar al cráter es esta, así la siento yo y es muy informal, eh, basta que le interese a uno del colectivo y ese uno del colectivo gestione lo mínimo de entrada, ¿no? Oye, quiero ir a conocer el espacio, pues a lo mejor no hay nadie que te abra, entonces escribes un mail y con que uno diga, ah, yo te abro, yo te lo enseño, ya entra. Quiero hacer una publicación, ah, pues qué día te pongo en el calendario y yo estoy ahí para explicarte cómo funciona la máquina. Entonces, en realidad eso es, es así es una charla, una expo, una que entre en el espacio, tenga que, que existan las condiciones para que pueda suceder y que uno del colectivo, pero a veces se prenden dos, se prenden tres, se emocionan más y eso se empieza a atomizar muchísimo porque lo que está pasando es que de esos 11 que somos de asamblea en realidad hay unos que son del cráter pero ya están con tres proyectos paralelos de gente que llega al cráter y hace cosas y nada más él es como el enganche de uno y de lo otro y bueno en el interior del proyecto sigue habiendo esto de cooperativas somos ahorita debe de haber como varios grupos de trabajo no o sea yo estoy muy metido en vacaciones de trabajo que es un junto bueno, con Treviño que es una cosa de dibujo uh -huh. sí lo interesa, un poco cómo funcionan eh, los proyectos o los trabajos en Cráteres si es así o sea es como dice Teo hay muchos internos casi todo termina en publicaciones pero casi todos son proyectos que se socializan en talleres, charlas, etc. Entonces lo interesante es que distintos grupos de afinidad, o sea, no hay, no, un proyecto no pasa por un consenso en la asamblea de, ah, voy a hacer vacaciones de trabajo, ¿están todos de acuerdo? No, o sea, si hay un interés tal, esas personas gestionan el proyecto e invitan a participar, son como por lo normal, son, son procesos abiertos. Entonces, siempre hay como proyectos ocurriendo en Cráter, la mayoría tienen salidas editoriales, ahora también hay proyectos ya más, este, como que tienen, han tenido más continuidad y que son con salidas editoriales, pero también intentan como esta idea de tallerear, como que nos interesa que más allá de la publicación final, como que los procesos sean eh, visibles, eh, sean talleres, sean como, como que tomen el espacio y no nada más sean investigaciones que nos traigan y las imprimamos, como que hay una intención de, sí, justo de socializar los contenidos. Entonces la mayoría de los proyectos que tenemos son investigaciones que se dan en el mismo espacio, o sea tú puedes llegar y ver que uno está trabajando en una publicación de dibujo, o que uno está trabajando el proyecto de territorios, o que unos están trabajando no X, entonces eh, como que eso sí es algo medular en cláter cómo los proyectos eh, funcionan. Lo de la autoformación, creo que es una cosa que nos atraviesa desde el comienzo, de estarnos autoformando ¿no? y de que la salida es editorial, pero como que lo que está en disputa es si nos interesa un tema, empezamos a investigar, empecemos a vincular gente que sabe de ese tema y que nos hable de eso y lo invitamos que poder, poder tener una charla, y si la charla funciona hacemos otra, y ahí vamos viendo y a ver en qué va pasando, y eso o así sea, se hacen bolitas que van creciendo, y siempre abierto, el espacio no es tan grande, entonces tampoco no es que, que hacemos convocatorias de vengan todos, entonces siempre se, también hay una cosa como de, esa muy abierto, pero grupos de afinidad, como que tampoco sentimos que es nuestra misión y responsabilidad, como difundirlo y que sea para muchísimos, se abarque más, más este, públicos. Ha ido creciendo mucho el público, pero en realidad nos interesa, lo veo muy similar a lo de las publicaciones, que son tirajes de 20 o de 30, al, in, al inicio los fotocopias eran de 50, lo mucho, ahorita ya son de 300, pero ¿por qué hacer una publicación si lo puedes subir a la red y lo pueden ver miles? Como que esos grandes públicos no nos interesaron, sino más bien era esta cosa como de te lo doy a ti porque por lo que platicamos te va a interesar y es así como un guiño, es un guiño de abrir de, de, de, de un, un diálogo. Y yo creo que los públicos así también funcionan, ¿no? En realidad, más que llegue siempre gente nueva, es toda una red ahí que se va construyendo, ¿no? Sí, sí, justo eso es bien importante, ¿no? Como que alguna vez hicimos convocatoria para algún proyecto y como nos... nos como que nos cagó mucho esta posición de, de elegir, ¿no? Y como de tú sí, tú no, tú sí. Entonces dijimos, qué hueva, la neta, qué hueva este eso. Mejor invitar a los, a los que les late, los que y los que también nos guste su chamba. Y sí, quizá no lo conocemos, pero quizá hay una relación más allá de, de esta idea como de ser bien abiertos, y invitar a todos, y ser buena onda con todos. Es como que se, se desborda, y a nosotros, como que más bien de ahí decidimos que. Sí si sí nos late a abrir nuestros procesos, pero justo más desde la afinidad y desde no cuando hay afinidad creemos que pues que sí que amarran más las cosas o se potencian más los contenidos en vez de como esta idea más este, utópica o buena onda como para todos a ah, me, me quería platicar algo también un poco como como siendo como nos lena ya hay muchas luego controversias de que. De entrada la idea es extraña, pero tiene una lógica que seguro se repite en varios lados de que cuando en vez de estar buscando la oportunidad de entrar al circuito del arte, tomas distancia de eso, como que llama la atención y, y llama la atención del circuito del arte del cual te querías separar y entonces ahora más bien ya te invitan. ¿no? Ah, qué interesante que, que están haciendo un proyecto solos y que no están queriendo exponer en lugares, invítalos, ¿no? entonces han, empezaron a caer invitaciones, empezaron a haber invitaciones a museos en realidad se han ido han ido en aumento y la locura ya fue que nos invitaran a la Bienal de Venecia, Eso nos invitaron a la Bienal de Venecia que nos tomó por sorpresa y un poco Arsco Laboratorio también nos tomó por sorpresa y así han sido sorpresa tras sorpresa y es como una avalancha Sí, yo siento que nos ha rebasado en todos los sentidos el proyecto, que eso es muy bonito pero también es muy contradictorio porque ha sido una avalancha, de repente sí, hay artistas con una trayectoria impresionante, con un trabajo sólido, nosotros no lo tenemos como artistas, o sea unos más que otros, pero aparte somos entre individuales y en colectivo producimos poco y de repente invitación a la Bienal de Venecia, se sienten esas invitaciones que más son por lo que podemos hacer, por lo que vamos a poder hacer después, que por lo que hemos hecho y eso genera una tirria enorme, o sea una cosa de criticarnos muy fuerte, también a mí lo que me molesta de eso es que eso nos hace muy visibles y yo no siento que eso es la fuerza del proyecto, que la fuerza del proyecto está en lo que estamos platicando ahorita, que tiene que ver más al interior de la casa, con el activismo, con los grupos de estudio, con el interés de organizarnos, con las publicaciones que son tirajes pequeños, que casi no llegan a tener salida, que eso luego, luego, luego casi no se ve, pero lo que sí se ve, y se ve muchísimo, es cráter invertido a la Bienal de Venecia, cráter invertido en la expo de acá, en la expo de en la expo de en la expo de allá. Ahorita con Ars Laboratorio y viajes, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Y realmente también son oportunidades que son increíbles, que se están aprovechando, que se están utilizando y que nos interesa mucho. Pero siento que hay dos procesos, que sí se unen, pero que hay dos procesos, como esa vida pública hacia afuera que de alguna manera podemos no participar en una exposición en meses pero cuando sucede pues suena muchísimo y nos critican mucho luego. y en realidad la vida de la casa que tiene que ver, los activistas se ríen porque como que los activistas que van al espacio dicen, pues ellos ni van a expos y ni les interesa y se ríen de de esos comentarios y de lo que dicen porque ellos en realidad se están relacionando con lo que a ellos les interesa que es esta casa activa y no del lado del activismo pasa algo parecido, ¿no? O sea, también tiene su mismo gremio, sus mismos chismes, pero son otra lógica muy distinta. Entonces, creo que también eso es algo afortunado del espacio, el arte en México, hay mucha gente haciendo arte político, pero hace arte político desde el arte, que es hacer una pieza que habla de activismo y denuncia y ta, ta, ta, pero en el museo. Y luego las relaciones de eso con el activismo, no sé, no, solo, no, no las siento tantas ni tan claras. Claro que hay otras propuestas muy interesantes en eso, pero... Pero, pues, sí nosotros y que nos por ejemplo fue bien interesante lo de la bienal de venecia porque en méxico fue como, eh, como que defraudamos al medio artístico porque esperaban de cráter invertido una un, un despliegue eh, más, más este, comprometido no una denuncia Entonces, política una, una sí, marina, tremenda. su crítica fue que, que, que, que, que fuimos muy light no fuimos muy este no, solo llevamos dibujitos. Solo llevamos, una, solo llevamos unos dibujos, ¿no? Una gran mesa de, de ¿cuántos? ¿10 metros? ¿no? De hecho, ahí nos cinco, hablamos cinco, de él cinco. un poco en un dibujito. Pero fue bien chistoso, ¿no? Como en realidad nuestro proyecto lo atraviesa mucho el activismo y como estas prácticas políticas, pero en este caso fue así, se nos, nos la voltearon desde. Digo, a nosotros a mí me divierte, ¿no? O sea, se me hace hasta chido. Eh, luego no sé cuál es, cu eh, cu cómo, cómo impactan, luego yo no sé cómo impactan esos proyectos en, en estos espacios institucionales, ¿no? Tan políticos. Este, a veces no impacta nada, ¿no? Sí, nosotros decidimos no hacer una denuncia, o sea, se esperaba así como, no sé, pues criticar mucho al gobierno abiertamente, utilizar Venecia para que se hiciera un escándalo ahí en las redes de cómo un grupo mexicano criticó al gobierno pero en realidad esas estrategias del arte sentimos que luego son, no sé, no, no no, no, quisimos. Entonces la pieza es muy política, pero en que la tienes que ver muy de forma minuciosa, porque es dibujar encima de todos, son muchos dibujos, muchos dibujos, y si los vas buscando y los vas viendo, claro que hay muchas cosas que nos atraviesan, pero en realidad se ve muy formal, se ve muy como un tapete ahí de, de, de, de dibujitos bonitos y ya, ¿no? pero incluso en Venecia hicimos mucho relación con activistas allá y eso fue muy interesante, nos como que eso posibilitan los viajes, fuimos a la Bienal pero nos involucramos con el Salem, que es un espacio artista de, ar, de arte activista y con el Morión, que es de Ocupas y fue muy interesante esa experiencia, ¿no? como también verlo allá, esa, esa separación. Okay. Bueno, yo quería este, interrumpir un momento para preguntarle sobre lo que fue el taller, que está conectado con lo que vamos a ver a, ahora en teorética y de pronto como preparar un poco las ideas de lo que se va a ver y ¿no? con, continuar conversando en torno a eso. Y un, uno de estos elementos o una de estas ideas visuales que estaba ahí que, y que en el trabajo individual de varios de cráter ha estado presente ha sido el ladrillo, ¿no? el ladrillo tal cual como como un pretexto para, para hablar de varias cosas, como un pretexto formal, como, ¿no? como, como algo que nos apropiamos varios, no este, este ladrillo empezó a aparecerse ¿no? tal cual, así como una aparición en las mesas eh, y, y en el trabajo de, de varios de los compañeros, ¿no? eh, de manera distinta unos hacíamos yo eh, hago cómic y he hecho cómics como más, este, una un idea más formal de ladrillo, de pesadilla, de, ¿cómo se llama?, de, de la repetición. En otros se manifestó más con una idea del trabajo, de esta idea de, de este elemento de la modernidad, de la civilización. Este, entonces fue interesante porque empezó a, a coincidir, como en el trabajo de varios, la idea del ladrillo. Y, y, y nosotros bueno empezamos, hay, hay un grupo de trabajo que intentamos estar la mayoría de los del cráter, como que también sí tenemos esta idea o tratamos de insistir en un esfuerzo donde estemos la mayoría de cráter, porque lo que sucede en cráter es justo, que digo no no es malo pero cada uno anda en su grupo de trabajo, en su proyecto, eh, yo ando en Zungal otros andan en no sé qué, no sé qué. Entonces, eh, tenemos esta idea de que los viernes tenemos este taller que se llama Imaginario, ¿no? en donde tratamos de trabajar algo que sí nos, nos atraviese a todos o donde haya una, un interés o, o seamos afina a algo que queremos investigar. Entonces, como que empezamos a ver esto el ladrillo y dijimos, va, vamos como a atorarle al ladrillo. Entonces, en México empezamos a trabajar esta idea de, con esta referencia del Atlas Memosine de… Abi Warburg, que es como este eh, atlas visual de referencias no lineales, ¿no? Que es como un mapa de referencias históricas de, del mundo, como que un poco eh, en oposición con, con estas historias. Eh, de, ¿Cómo son estas historias? Pues como estas, de, de estas historias lineales, ¿no? De, de del arte o de qué sé yo. Abi Warburg ahí hace como unos ejercicios bien interesantes, donde son más bien relaciones formales de, de, de, de las culturas, etcétera, etcétera. Entonces como que un poco por ahí empezó la investigación antes de venir acá, este, decidimos ir al ladrillo, eh, un compañero que estaba que se llama Yolot estaba trabajando en Oaxaca y mandamos a hacer 5000 ladrillos chiquitos, este, fue un primer gesto hacia el ladrillo, para mí ese gesto tiene que ver con caricaturizar como que la caricatura siempre es la exageración y desde ahí hay esta onda que te habla de algo exagerando los rasgos. ¿no? Entonces, para mí quitarle el peso al ladrillo ya ya es una acción como, como pues, caricaturizar este este el trabajo. No, sé, o sea, no, no va a ser una casa con ladrillitos. Entonces, como que empezamos primero a investigar sobre el ladrillo, a hacer mapas sobre el ladrillo, como a hacer asociaciones libres de ladrillo cada uno aportar este, desde su imaginario, empezamos a hacer piezas individuales también, ¿no? como de, de, de ladrillo y hicimos este primer eh, PDF, ¿no? que, es, que es lo que les trajimos el primer día al taller, a lo que estuvieron aquí, que es, eh, hicimos un PDF de relaciones visuales, eh, de, de por qué y cómo es que trabajamos el ladrillo, ¿no? Creo que, sí, un poco más regresando, una cosa del imaginario es, este, no sé en qué momento nos dimos cuenta de que las dinámicas de mesa son eso, ¿no? De, pero la, la, la imagen no es solo en el papel, no es solo dibujada, sino la imagen termina siendo como un concepto y cuando ese concepto lo empiezas a explotar o entender, se vuelve como un referente para estarnos comunicando y y en realidad lo que nos está aglutinando lo que nos está poniendo a hablar en común a la gente del colectivo, no o sea el mismo nombre es del cráter porque el popo empezó a hacer erupción en un momento donde había manifestaciones y entonces empezamos a hablar del, del volcán, leímos un texto de la idea del volcán como la idea de la lucha, como de que parece que el volcán está dormido pero en realidad por abajo algo se está calentando, calentando, calentando, como esperar ese momento de es muy desesperante ¿no? cuando quieres que haya un cambio importante y no se está dando y de repente de un día para otro aparece un movimiento y vol o sea, voltea al país de cabeza y parece que ahora sí ya va a venir el hecatombe y se vuelve a apagar. O sea, es como esa latencia del volcán. El texto eh, es de Holloway. Es, es el escritor, pero el texto no me lo sé. oye. Pero yo creo que así se puede más o menos encontrar... Eh, en ese no aparece pero es de ese mismo escritor porque por ahí hay un textito que le habíamos leído ¿no? él le utiliza muchas metáforas visuales que es un poco lo mismo, ¿no? es así como todo su discurso enfocado en la idea del volcán, bueno por ahí que nos interesó pero aparte el popo estaba haciendo fumarolas mientras nosotros estábamos en las calles entonces era una sensación como de decir sí, algo está pasando, ¿no? va, va a reventar esto y, y, y al final puras fumarolas ¿no? pero… <risa> No pasó, no pasó. Bueno, pero sí, sería como bueno terminar de hablar del taller para. Ah, sí, lo que quería decir es que esto del imaginario es la primera vez que se enfoca en un solo elemento. Porque siempre estamos tratando con el imaginario cruzado y eso es muy demasiada información. Y esta vez fue la primera vez que elegimos solo un elemento y genera lo mismo, a partir de ese elemento se va expandiendo, entonces en realidad son unas búsquedas alrededor del ladrillo, son búsquedas formales y, y hay sentidos ahí como lo que está diciendo Treviño, pensar el ladrillo como una conexión con el trabajo precario, el ladrillo con un, un elemento clave para entender la civilización, ¿no? como, como la posibilidad de poder construir casas, edificios, la propiedad privada, pero cuando la propiedad privada aparece, entonces aparece la frontera, y si aparece la frontera aparece la cárcel, y cómo todo eso atraviesa el ladrillo. Es así, son varios como conexiones que estamos buscando con el, el elemento, y en el taller se hablaron mucho. Aquí creo que quedan más ocultas, son más de más formales, más de arte, más de objeto artístico, que son más como abiertas. ¿no? Bueno, creo que podemos pasar a ver la exposición, hay unas cervezas para todos y poder seguir conversando ahí en la, en la otra sala, en el espacio de la muestra. Gracias Diego, Rodrigo.